Muy buenas tardes, Om Shanti. Qué bueno que están con nosotros, eh, a los que se están integrando justo a la hora. <ríe> Tenemos aquí desde Nueva York, um, el hermano Ram Singal. Él eh, es un experimentado meditador, tiene más de 40 años de práctica de meditar. Él nació en India y se pasó a vivir a Nueva York porque él estudió ingeniería y tiene una firma de ingeniería allá. Y es una persona que para mí es la personificación del entusiasmo. O sea, realmente él tiene una energía que puede mover montañas. Y él vivió una experiencia muy fuerte él estaba en el piso 64 eh, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas y nos pareció que era muy importante la experiencia que él tiene para estos momentos en particular que estamos viviendo algo que es muy fuerte, que es mundial, que además nos ha tocado cada día nuevas restricciones, nuevas formas de adaptarnos y... Y necesitamos esa esa fuerza espiritual. Entonces el hermano Ram va a hablar eh, en inglés y Claudia va a estar traduciendo al español. So welcome, brother Ram. Thank you, brother. <laughs> Bienvenido, hermano Ram. And so, brother Ram. Entonces, hermano Ram, ¿cómo fue la experiencia? Cómo esa fuerza espiritual te ayudó en su experiencia con esos ataque terroristas. Entonces, yo encuentro que cualquier crisis que venga a nuestras vidas viene a a movernos. Y la crisis es algo que no podemos ¿Porque las cris, crisis son algo que nosotros no podemos manejar? Porque cuando ya podemos manejar algo, ya no es una crisis. Entonces, eso significa que la crisis es algo que no es manejable, es más allá de nuestra capacidad. Entonces, eso significa que crisis es inmanejable, es algo más allá de nuestras propias capacidades. It is beyond our comprehension, beyond our abilities. Más allá de nuestra comprensión y más allá de nuestras habilidades. crisis. Y entonces, en la crisis, lo único que yo puedo responder es cómo yo voy a, lo que puedo manejar es cómo yo mismo voy a responder ante esa crisis. How is my How I am with ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo estoy yo lidiando con las personas? So now we have this coronavirus, entonces, ahora lo que tenemos es este virus, el coronavirus. Y en mi experiencia con las Torres Gemelas, es que a pesar de que las crisis son diferentes, las situaciones son similares. El coronavirus salió de, de, de ninguna parte y también el, el 9 de septiembre los ataques salieron de, salieron así de repente. Y les quiero contar un poquito de, acerca de qué me pasó a mí en ese día yo estaba en el 64 piso de la primera torre que fue eh, golpeada por el uno el primer avión and we thought it is an earthquake because the building went this way that way that way then it came to stand still. Y todos pensamos que era un terremoto porque el edificio se empezó a mover para un lado y para el otro y para el otro y de repente ya se quedó tranquilo. Y luego supimos que no había sido un terremoto sino que un pequeño avión lo había golpeado. So many of us to come down the y así muchísimos empezamos a bajar las escaleras. Y mientras bajamos las escaleras vino el segundo avión y chocó contra el segundo edificio. Porque ustedes saben que eran eh, dos torres, dos torres gemelas que tenían eh, 104 pisos cada una de ellas. Y ya cuando la segunda torre fue golpeada, fue que la gente supo que sí era un ataque terrorista. And people started to get into fear and panic. Y la gente empezó a tener mucho miedo y pánico y luego la torre que fue golpeada más tarde empezó a colapsar y cuando entonces empezó a colapsar el otro edificio, el nuestro empezó a moverse de un lado a otro fuertísimo y la gente empezó a gritar y a llorar y and, and y todos los escombros que estaban cayendo, se bloquearon las escaleras que en las que estábamos pasando nosotros, entonces ya no podíamos seguir. So we went to the second stairs. Entonces tuvimos que ir hacia las segundas escaleras. Y después de un rato en esa misma escalera un montón de agua empezó a caer por ahí. Because the pipelines were broken so water was coming with such a speed if we don't hold the handrail we will go down porque se habían quebrado las las cañerías, entonces todas las las tuberías se habían quebrado, entonces estaba cayendo el agua con tal fuerza que si uno no se agarraba de de las pasamanos se cae, se caían. Then we find out we have to change even porque stairs because those second stairs were broken from underneath. Y luego nos dimos cuenta que de esas escaleras también nos teníamos que ir porque esas escaleras estaban rotas por debajo. So we had to come dark, dark Entonces tuvimos que atravesar un corredor súper súper oscuro. Water top, wall y la, la, el agua seguía cayendo desde arriba, él, él nos llegaba hasta los tobillos y teníamos que ir caminando a tiendas eh, totalmente oscuro en ese pasillo. Y luego también vimos que todos los cables eléctricos estaban sueltos guindando sobre nuestras cabezas. Y Entonces tuvimos que agacharnos, seguir atentas, tocando el, el, la pared para poquito a poquito lograr salir. Y logramos salir porque solo cuatro o cinco minutos después. We were 95 minutes in the tower. Estuvieron 95 minutos en la torre. Porque cinco minutos después de que nosotros hayamos salido, esa torre empezó a colapsar. So we ran from there. Entonces empezamos a correr lejos de ahí. If the y estábamos tan cerca de la torre, que si la torre se hubiera inclinado y caído hacia donde en nuestra dirección, habríamos estado aplastados bajo la torre. Pero la torre cayó así eh, recto, se cayó sobre sí misma, entonces nada nos pasó a nosotros. Pero nos llenamos, salimos corriendo y cuando cayó entonces eh, se nos llenó toda la ropa, la cara, todo el cuerpo, estábamos llenos, llenos de polvo, de tierra, de todo. Y yo había mucha gente conmigo y todos ellos querían permanecer conmigo hasta que se sintieran que ya estaban fuera de peligro. So we have a meditation center near Empire State Building. I brought the, my friends over there to the meditation center. Y nosotros teníamos, tenemos un centro de meditación cerca del edificio del Empire State, se llama. Y entonces yo me llevé a ellos para allá y a todos a este centro de meditación. So they did some meditación, we gave them food, and then also after el uh, when the train started to run in the evening at night time, we all came home. Entonces después eh ahí les hicimos una pequeña meditación, se les dio comida a todos, y después más tarde esa misma noche, cuando ya empezaron a volver a funcionar los trenes, todos se fueron a sus casas. But next day, uh um uh, people started calling me from newspaper, television, and different places, people wanted to ask me about my experience. Y al día siguiente, mucha gente de los periódicos, la televisión, las noticias me estaban llamando porque querían eh, saber mi historia. But I felt the best interview was from Colombia. Um, no, from España. Uh, from Spain and there is a newspaper called Vanguardia. So that person called me from Spain. Y de todas las que hice, la que yo sentí que fue la mejor entrevista fue de España, de un periódico que se llama La Vanguardia. Esa fue la que yo sentí que era mejor. And he was me many questions. Él me llamó y me estaba haciendo muchísimas preguntas. You know, this is there I find my spiritual background. My spirituality helped me in giving the entonces yo siento que mi espiritualidad, mi, mi, mis prácticas espirituales que había estado haciendo me ayudaron a poder compartir con esa persona los sentimientos que tenía y eso es lo que yo quiero compartir ahora con ustedes. Y entonces ustedes pueden ver ahora cómo se puede relacionar esa crisis en que yo viví con esta crisis que estamos viviendo ahora del coronavirus también. And came out only five minutes before it collapsed. El me dijo, ustedes habían estado 95 minutos en la torre. Salieron solo justo cinco minutos antes de que colapsara. So you must have experienced a lot of fear. Could you explain how your feelings were that you might die? entonces pudiste haber experimentado muchísimo miedo. ¿Puedes explicarnos cómo te sentías eh, eh, sabiendo que podías morir? No, when I looked back, I found out in the entire 95 minute, I did not have any fears, not even this much fear. Entonces, yo hice, miré en retrospectiva y vi que de todos los 95 minutos yo no había tenido miedo ni siquiera este poquito de miedo. Y luego me pregunté, ¿cuál es la razón? Porque yo no tuve nada de miedo. I am an ordinary person. Yo soy una persona corriente. Yo no soy un así un hombre macho, macho, que digo, ah, yo no tengo miedo. No, nada, nada de eso. Yo soy una persona corriente, entonces, ¿cuál podría haber sido la razón de la que no me dio miedo? So only answer I got was because I started helping other people, and when I was helping others, my own fear never come to me. Y entonces mi respuesta fue que yo todo el tiempo estuve ayudando a otras personas. Entonces, apenas me puse a ayudar a otras personas, el miedo ya no vino donde mí. Y, you know, you note down in your life too, any time when you have difficulties, when you start other, helping other people, you forget about your own pain and sorrow. Entonces, ustedes pueden notar de, de sus vidas también, cada vez que ustedes empiezan a ayudar y a, a, a hacer que otros estén mejor, estén bien, su propio dolor y sufrimiento se va, se suaviza. Entonces, en, en, esta crisis, no nadie, simple, Entonces, en estas crisis yo no podía hacer mucho por nadie, es simplemente una simple acción buena. Lo que yo estaba haciendo era diciéndole a todos que tranquilos, que permanecieran en calma, que tuvieran fe, que todo iba a estar bien. Pero luego, cuando la, la otra torre colapsó, todos empezaron a tener mucho pánico, mucho miedo. Entonces, cualquier sonido que viniera, todos empezaron a gritar con miedo y con pánico. Entonces, había muchas mujeres trabajando con nosotros y estaban viniendo, pero estaban detrás de mí. Entonces había muchas mujeres que estaban trabajando con nosotros y todas ellas venían detrás mío. Entonces cada vez que yo las veía que empezaban a gritar, yo me detenía un poquito las, y me iba donde ellas y les decía vengan pasen al frente mío. Yo les decía estamos en, todos juntos en esto, no se preocupen, están conmigo, yo estoy con ustedes, todos vamos a salir a salir de esto juntos. No it is not a very big deal that I was only just took just two steps back. It's not a big thing, but it was very big thing for them. Y no fue era algo tan grande lo que yo hice, fue nada más retroceder un par de pasos para estar junto a ellas, pero para ellas sí fue algo muy grande. Because they got this feeling that if this person can give his place to us, that means if we will be in trouble, this person is will help us. Porque para ellos significó de que si esta persona nos está cediendo su lugar, si nosotros estuviéramos en necesidad, él nos va a ayudar. Entonces estaban todos siendo tan amorosos y tan felices conmigo. Tanto así que incluso me dijeron, usted es nuestro ángel. So I was laughing inside, I was smiling inside. Entonces yo me estaba riendo por dentro, estaba sonriendo por dentro. Y yo dije, wow, es tan fácil volverse un ángel. Solo retrocede un par de pasos, dejé a los demás pasar y ya se volvió un ángel and goodness exponentially, it has big, big impact. Pero lo que más aprendí de todo eso es que durante los momentos de crisis, aunque sea un pequeñito acto de bondad, de generosidad, eh, exponencialmente genera un gran, gran impacto. See in the, natural, the normal time going two steps behind not a big thing but in that kind of moment going two steps was such a big thing Porque en un momento normal que uno retrocede deja para las personas pasar un par de pasos más no es una gran cosa pero para un momento de crisis es algo enorme So, so that was my lesson that in the time of crisis entonces esa es mi lección en el tiempo de crisis si usted encuentra a alguien que está con mayor dolor y sufrimiento de lo que usted mismo está your own pain and sorrow disappear. Entonces, cuando uno les empieza a ayudar a ellos que están con mayor dolor y sufrimiento, mi propio dolor y sufrimiento desaparece. Así que eso es lo que vemos en esta crisis en el mismo tiempo también. Hay personas que están en panico, que están tan miedo, que están sufriendo. Fíjense a alguien que está en más miedo y en más panico y comience a darles entonces, ahora en este momento, en esta crisis, hay tanta persona que tiene mucho pánico, mucho miedo, que se está sintiendo muy insegura. Entonces, pueden encontrar a alguien y hacer darles a ellos esperanza, darles a ellos eh, apoyo. Entonces, así. Cuando ellos lo reciben, ustedes les van a decir que ustedes son un ángel. Sí, el ángel, we call it living angel. The angel is not someone who is flying up there, but angel is the one who is helpful in the right time. Entonces un ángel no es algo que nada más anda volando por ahí, sino lo que uno llama un ángel es un ángel viviente, alguien que es, que es de ayuda en el momento correcto, en el momento de necesidad. So this crisis also is, is bringing us this opportunity to become a living angel. Sometimes it's not a big angel, but it's a tiny, tiny, small angel, a little angel. Do small, little good things to each other. Entonces, esta crisis nos está trayendo la oportunidad a todos de volvernos ángeles vivientes. Entonces, no necesariamente que sea un ángel grandote, sino hacer acciones pequeñitas de bondad y usted se vuelve un angelito chiquitito, que puede ser así un angelito viviente pequeñito. Sí, there are so many big, big angels. hay muchísimos ángeles grandes, grandes. Yo no soy un ángel grande. Entonces yo puedo ser un angelito chiquitito, pequeñito, haciendo acciones buenas para los demás eh, unos con otros. And second thing which I found was when that person asked me how America will take revenge from the terrorists y luego la segunda cosa que encontré de ello fue que una persona me preguntó entonces, eh, ¿cómo Estados Unidos va a tomar venganza de este ataque terrorista? Y yo les digo que hoy ellos tomaron venganza de nosotros mañana vamos a venganza de ellos y luego ellos la venganza gente va a seguir es el punto? ¿cómo podemos terminarlo? Y yo le respondía al, al, al periodista que me preguntó esto. Yo le dije, vea, ellos hoy tomaron venganza de nosotros. Mañana nosotros vamos a tomar venganza de ellos. Luego ellos van a volver a tomar venganza de nosotros y así la gente va a continuar siendo eh, asesinada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para terminar esto? Brother Ram, Brother Ram from, the, from this chat... De este chat de YouTube hay alguien que está preguntando si usted tuviera una duda en algún momento acerca si nosotros vamos a ser capaces de salir porque estabas en la oscuridad y con tanta agua en ese momento cómo estaba tu mente tuviste alguna duda en algún momento At that time, I was thinking that it is not the you know, these five elements of nature, somehow even like about two months ago, I was thinking that I have to have positive accounts with the nature. That means I want to do more, take less for myself, and I want to do more good actions. It's taking in small and doing more. Entonces yo estaba, en ese momento yo estaba, me di cuenta como que yo no estaba pensando, en, en no tuve dudas en eso, porque eh, en estas últimas dos semanas que hemos estado con todo eso, yo estaba pensando también que es parte de servir a la naturaleza, los cinco elementos de la naturaleza, que yo quiero servir más y tomar menos de la naturaleza, poder servir a esos cinco elementos. So, so my mind was busy. In seeing that, oh, if I can take somebody help them, my mind was totally in helping other people. That is why that thing never came to my mind about the water, about electricity. I am also surprised, but that is a, I want to share, uh, share with you all that experience. <laughs> que mi mente estaba tan enfocada en ayudar a los demás, en ver cómo estaban, en ver cómo, que el otro estaba aquí, que el otro estaba allá, que yo nunca estuve pensando en la electricidad, en el agua, ni nada de eso. Entonces, eso es parte de lo que yo quiero compartirles a ustedes hoy aquí, de, de que yo mismo me sorprendí, de que mi mente eh, no, no, no se le salió ninguna duda, ningún miedo por estar tan concentrado en ayudar a otros. Entonces, es algo mágico, aunque parezca que no es mágico, pero es hacer algo bueno, una, un acto de bondad en el momento de crisis, algo pequeño. Y really in a, you could see any crisis comes you will find in the time of crisis some people are crying for help and there are some people who are trying to give help i want to become who give help to other people y uno puede ver que siempre en los tiempos de crisis hay aquellos que están llorando, angustiados, pidiendo por ayuda. Y hay otros que están tratando de ayudarles. Entonces yo des quiero ser aquellos que, que ayudan a los demás en esos tiempos. You know, try Be nice to other people, be kind to other people, help them in whatever way you can help. You will find that even these elements of nature, they will not affect you. Entonces, incluso ahora, en estos eh, tiempos de crisis que estamos en este momento, eh, traten de ayudar a los demás, traten de ser amables, traten de ser buenas gentes con ellos y van a ver que, que su mente va a estar ocupada en eso y los cinco eh, elementos de la naturaleza no les van a perturbar. I want to even share this thing, that y también quiero compartirles otra cosa yo también estaba notaba cómo la gente estaba siendo muy afectada por el humo veía que sus ojos estaban rojos y llorosos y de alguna forma u otra yo no fui no, no me estaba afectando tanto el humo a mí y entonces esa es la, la cosa que en ese momento yo no no me recordaba eso pero ahora yo estoy compartiendo eso con ustedes porque cuando hacemos meditación nos calmamos, nuestros pensamientos se vuelven más, más tranquilos y no tenemos pánico. So our breathing also is very normal. Y entonces nuestra respiración también tiene un ritmo normal sí you know, breathing very, very fast and the smoke will go inside. porque cuando uno entra en pánico uno empieza a respirar mucho más rápido entonces el humo empieza a entrar más más rápido see you could say 95 minutes i was in that condition but i never went to a doctor Ustedes ven, yo estuve 95 minutos en esa condición, pero luego yo nunca fui a un doctor. So, even though there is no uh, kind of a definite thing, how I did not have the fear, how I did not get upset, but I can see spirituality help us in that time of crisis. Ven, y como no hay algo así totalmente definido de que cómo fue posible que yo no tuviera miedo o cómo fue exactamente que hice para poder afrontarlo así, pero es como entender cómo la espiritualidad nos puede ayudar en el tiempo de crisis. You know what I did to on that day that when they asked me to forgive, I said we have to the healing process will begin from forgiveness. We have to start the healing process. Entonces, eh, cuando me dijeron a mí, bueno, usted tiene que, que, que olvidar de esas cosas, entonces yo dije, bueno, el, el proceso de sanar empieza cuando yo empiezo a perdonar, cuando puedo perdonar. Y entonces eso viene con el perdón. Tenemos que perdonarlos a todos. On that day, I did ese día yo, yo no sabía quién tenía que perdonar. Yo no sabía quién me había hecho estas cosas a mí. So what I did, I tell myself Ram, Y entonces qué hice? Yo me dije a mí mismo, Ram. ¿Qué cosas tan terribles has hecho tú en esta vida para otros? So why don't you your own self? ¿Y entonces por qué no te perdonas a ti mismo? So en y entonces lo que hice fue, a partir de ese día, me perdoné a mí mismo desde todo el tiempo, que de todas las cosas malas que he hecho, desde la niñez, desde la infancia, hasta el tiempo presente. Me perdoné a mí mismo por todo eso. Y me estaba sintiendo tan feliz como que todas las cargas se hubieran desaparecido de mis hombros. And I was jumping with joy. <laughs> y estaba brincando con felicidad. Estoy feliz. Ya no hay más cargas, ya no hay más preocupaciones, nada. So today I will also encourage all of us that all the wrong thing we have done in our life up to now, forgive yourself. Entonces también quiero darles esta valentía de hoy, para este momento, que todas las cosas malas que uno haya cometido en esta vida, perdonémonos a nosotros mismos. Y luego se van a dar cuenta que uno no puede perdonar a nadie sin tener una razón, usted tiene que encontrar una razón. For that, you find out what are good things about you and cherish the goodness within yourself and looking at that goodness, you say, I forgive myself for all the wrong things I have done. Because I a good person internally. Deep inside, I am a good person. Entonces uno tiene que encontrar eh, las cosas buenas que hay en uno y decir, bueno, eh, yo tengo esta, esta bondad, estas cosas lindas en mí y entonces eh, enfocarse en lo, en lo bueno que hay en mí y eso me va a dar espacio para poder perdonarme y sentir que en realidad yo sí soy una persona buena, por lo menos en lo más profundo de mi ser soy una persona buena. So, so make a list of all the good things you have in your life, so from your heart, you know, at least I am good in this. I am loving, I am caring, I am happy, at least this much I have. So because of that, I forgive myself. Entonces hagan una lista de las cosas buenas que uno tiene, por lo menos soy bueno en esto, por lo menos soy feliz en estas cosas, por lo menos entonces, y, y soy bueno en esto, Soy valgo por esto, entonces que uno vaya descubriendo las cosas buenas que hay en uno y eso le va a ayudar a perdonarse. So, so now, even if I make a big, big mistake, I say to myself, it's okay, it's okay. next time I won't do it, I won't do it but I forgive myself entonces ahora incluso si hago un gran gran error digo, está bien está bien eh, este, por lo menos eh, eh, va a estar va a estar mejor ya no lo voy a volver a repetir me, me perdono a mí mismo entonces en estos días lo que yo hago cuando si alguien comete un error forgive yourself for something you made a mistake. Porque cuando alguien comete un error, ya es tiempo y es una oportunidad para que usted mismo se perdone de los momentos que usted cometió errores. Entonces así mi relación con los demás va a ser buena y yo también voy a empezar a amarme a mí mismo por lo que yo soy. And other thing which I find in the time of crisis, if um, you know, unless there is some other question, I I can share that also. Brother Ram, Brother Ram, there is another question. Entonces, ¿qué está diciendo um, que si hay otra pregunta o quiere compartir otra cosa? Asking, Marian dice que está preguntando cómo manejas el miedo de los demás, asking, porque está preguntando. Um, That she that que ella imaginó que todos estaban gritando, were, um, uh, <triamente> compartiendo you know, el miedo, o, o, o, o o o o contagiando so ese miedo uno con otros. Entonces, how how help help help? Entonces, ¿cómo les ayudaste a ellos en esos momentos? ¿Sabes lo in yo encuentro en esos tipos de miedo? Solo necesitan un poco. ¿Sabes lo que pasa? You encuentras que todos están en miedo. Pero... Some people just go above the fear little bit, little bit better than other people, and that that is called. I become leader at that time. Everybody is in the same level, but I just become little bit above that, and then they look up to me, and everybody start to get the encouragement from you. And that is how then they all are looking for some encouragement. Entonces, eh, lo que me he dado cuenta es que cuando la gente está en ese tipo de miedos, solo necesitan un poquito, algo eh, que los haga sentir más a salvo y así se les baja el miedo. Y es como que todos están en el mismo nivel de miedo, están todos así, pero uno solo tiene que estar un poquitito más arriba de, de ese nivel, estar más tranquilo, y eh, que los demás van a poder verlo a uno y sentir esa valentía de que yo también puedo estar así. Y entonces toman, toman eso y, y, y se les baja el yeah. miedo in the midst of all the feelings of fear and all that just speak out a word of courage, just a little bit you will see big, big difference within your own self as well as people will look into your eyes and they will see a leader entonces, en esos momentos de, de crisis, de miedo, de pánico, solamente encuentre una palabra, un, algo de, de valentía, algo que les haga sentir valentía a ellos, y usted va a ver cómo, cómo eso, ellos los, los va a reconfortar, y lo, lo van a ver usted un poquito más allá de ese miedo, y lo van a ver como un líder. Entonces, las crisis crean líderes. Crisis is a time of my personal growth. Myself. Las crisis son un tiempo para mi propio crecimiento personal. Yo me elevo un poquito más a mí mismo. That means I do good action, and good action means I do something above and beyond what is expected of me. Entonces, eso significa es el momento donde yo hago una buena acción, o sea, una acción que va más allá y está eh, más, más allá de lo que se espera de mí. Doing extra. Extra. Hacer algo que sea un poquito extra, algo como extra amor, extra, algo extra. Extra patience, extra forgiveness. Entonces, por ejemplo, extra paciencia, extra eh, esperanza, entonces eh, que sea como que yo estoy yendo un poquito más allá de lo que las personas normales están teniendo. See, I, that is I call. Many Y hay muchas personas que me han dicho, vean, si, si usted hace una buena acción, las personas va, se van a aprovechar de usted. Why should I do extra? Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer extra? Because people will become used and then they will. Entonces, porque ellos dicen, es que vea la gente se va a estar viéndome a mí siempre haciendo cosas buenas por ellos y luego se le va a hacer el hábito de que yo siempre tengo que hacer las cosas buenas por ellos. Pero entonces no tengan miedo de eso, ustedes. You know, we have this uh, problem that people take advantage of me. I am a good person, but people take advantage of me. Porque tenemos ese problema. Yo puedo ser una buena persona, pero entonces la gente se quiere aprovechar de mí. But what I have learned, people can take advantage of me only if I am at advantage. Other person is at disadvantage. I am at advantage. So people are taking from me. Because I have it. Others don't have it. y lo que yo me di cuenta es que la gente se puede aprovechar de mí porque yo estoy en una posición de ventaja con respecto a ellos yo estoy en esta posición de ventaja ellos están en desventaja pero entonces con eso yo les puedo ayudar a ellos a, a llegar a ese estado porque ellos están en desventaja want entonces si yo mismo estoy diciendo que ya que eh, bueno yo ya les he dado tanto yo he hecho todas estas acciones por ellos entonces ahora yo quiero eh, tomar o ya quiero entonces me tengo que bajar de ese nivel que yo estaba ventajas y ponerme a ese nivel bajo from anybody y entonces, si yo estoy ahí arriba, en ese espacio elevado, donde puedo ayudar a los demás y después digo, no, yo quiero tomar de los demás, entonces tengo que bajar a un nivel mucho más bajo que los demás. Y entonces lo que se baja es mi dignidad. Mi dignidad no está en ese nivel, mi dignidad está en el nivel elevado. But the simple physics is that when they are taking from me they take take take i start to receive from here from here from here from god from nature from circumstances i keep on receiving keep on receiving from everywhere y la física simple de eso es que si yo estoy ahí elevado y sigo dándole, y ellos siguen tomando, siguen tomando, yo empiezo a recibir de arriba, empiezo a recibir de Dios, empiezo a recibir de la naturaleza, empiezo a recibir de las circunstancias y así sigo recibiendo, recibiendo y recibiendo. ¿Ven? Entonces cuando el, el agua empieza, se abre del, del tubo, eh, el agua fresca empieza a correr por la tubería. Cuando el aire caliente se va a correr, el aire fresco Y entonces el aire caliente que estaba aquí eh, se va cuando el aire fresco viene para acá. Entonces cuando la gente toma la ventaja de ti, te mantienes la ventaja de todos lados, todos lados. Entonces, cuando la gente empieza a aprovecharse de ustedes, usted empieza a aprovechar de todas las cosas por todo lado. Y luego esa gente me dice, Ram, usted es muy inocente, la gente se, lo, está, lo está usando usted. Entonces ustedes mismos tienen ese problema, que ustedes son una buena persona y la gente empieza a decir que están usando la uno. Yo creo que todos tenemos ese problema. Entonces, ¿qué les digo yo, "Ah, bueno, la gente está usándome a mí, eso significa que soy útil. Déjeme ser útil para ellos." Sí, that means when people are using me, I am valuable. Entonces, ven, cuando la gente me usa a mí, yo soy valioso. Brother Ram Hermano Ram, ¿cómo es que eres capaz de todo, que cambiarlo todo en lo positivo? Como todo, en las crisis, en un momento muy temibles, fuiste capaz de transformar en un segundo. Incluso cuando estás hablando ahora acerca de ese tema, de ser útil, Lo ¿cómo haces para cambiar todo eso? simple es vean, es un secreto, es un secreto muy serio, es cuando usted da, usted recibe, ese es el secreto. Entonces yo veo a todos con miedo, veo a todos con pánico y digo, "Uy, esta es mi oportunidad. Déjeme elevarme a mí un poquitito más y entonces puedo así empezar a ayudar a los demás." And then I see more and more people start to come, yes, yes, yes, and all of a sudden we feel that we can find the solution of the problem. Y así empiezo a sentir que viene más gente buscando diciendo sí, sí, sí, y luego así todos juntos me doy cuenta que podemos encontrar una solución a todos los problemas. Because you will see, you know, many many times I find if you see within your life when the life is going smooth and easy. We get Porque vean, yo siempre he visto en nuestras propias vidas, cuando la vida se ve, está toda tranquila y suavecita, nos aburrimos. We become lethargic. Nos volvemos letárgicos, cansados. And somebody will say, Ram, how's everything? Everything old, uh, same old thing. Y cuando la gente me dice, Ram, ¿cómo va todo? ¿Cómo está todo? Este? ah, todo igual, todo, las mismas viejas cosas. Pero cuando viene la crisis, saltamos fuera de la cama, nos ponemos de pie y empezamos a movernos. So, let me déjame preguntarte esta pregunta. Have we ever been ready to take an exam? Entonces déjeme hacerle esta pregunta, ¿hemos estado alguna vez listos para tomar un examen? Entonces eh, el examen está ahí, es el tiempo de crisis, entonces ¿cuánto trabajo arduo hacemos durante el tiempo de crisis? Es solo cuando tomamos el examen eh, que nos, nos eh, pasan a la siguiente clase. Ram, and, en, and, our, and en este examen con el virus que tenemos, que es la que cree man? que es la siguiente Because clase? Como, este es un gran examen. So why, Entonces, why, why, ¿qué piensas que, que nos está enseñando? <laughs> ¿Qué es la enseñanza detrás? Fine crisis significa at this particular moment it is the big Eso que estamos viviendo ahora es un enorme examen porque nunca habíamos vivido nada así antes When cuando pasó lo del 11 de septiembre todos pensamos, ya va a empezar la tercera guerra mundial. Sí, now if we can ride over this test this coronavirus maybe some we are getting prepared for the bigger tests. Entonces ven que en este examen de este coronavirus cuando ya lo pasemos es que se nos está preparando para un examen aún mayor so so let me ask you algo. en estos poquitos días estas poquitas que hemos en cuarentena eh, no hemos ya regresado a lo básico ¿Cómo somos capaces de sonreír, aun si no estamos eh, logrando nada, obteniendo nada? We go out, we do ya no podemos salir, no podemos andar haciendo cosas. So now we are creating all kind of different things. So we have become much much more creative now. Is it true or not? Porque ahora entonces lo que está pasando es que están creando un montón de cosas nuevas, porque esto nos ha hecho, como estamos encerrados en la casa, nos ha hecho ser más creativos, ¿cierto? No es así. So the really, really our life experiences. Entonces las crisis en realidad se vuelven nuestras experiencias de vida. Entonces, de vida. Entonces, si le piden a cualquiera, comparta sus experiencias de vida. Ellos no le van a contar a usted cuando todo estaba tranquilo y suavecito, sino lo que van a hablar es de los tiempos de crisis algo en la vida que, que yo que se me parecía imposible y que yo jamás pensé que podía atravesar y que iba a lograr superarlo And then, y luego en esos momentos de crisis tantos recursos internos empezaron a emerger desde adentro crisis crisis y luego, cuando ya salimos de la crisis, me doy cuenta que puede haber estado mucho más, más elevado. Entonces, crecemos en los momentos de crisis. So, that means, think of even any negatives. Somehow another, I find actually my weaknesses or the wrong things which happen to me. Entonces lot, lot inside out Entonces incluso mis propias debilidades mis propios problemas eh, piénsenlo como de, de adentro hacia afuera pueden sa sacaron todo toda la banda lo mejor de mí de adentro para mí la negatividad no es nada, solamente la ausencia de positividad. Cuando usted va a donde un doctor dice, ay doctor, soy débil, ¿me removería mi debilidad? ¿Tomaríamos una inyección para, para succionar toda la debilidad, para remover nuestra debilidad? No, él some, some so Entonces no, eso no es lo que hace, sino que le da alguna medicina para que usted vuelva a estar fuerte. Y cuando ya está fuerte, ya usted no tiene débil, no tiene debilidades. Entonces, digamos que hay un hueco en, la, en, el, en el suelo y si se voy a remover ese hueco, ustedes cómo removerían esa depresión? No, you will fill up, fill up that depression. filling up that is a positive. Entonces tienen que rellenar ese, esa, ese hueco, tienen que rellenar esa, ese vacío. Entonces eso es lo positivo. Si hay alguien que está enojado, ¿usted le diría a él no esté enojado? No, you will find some some way to make that person peaceful. When that person is peaceful, there is no anger. No, lo que usted hace es encontrar algo para que esa persona se vuelva pacífico, y cuando ya está pacífico ya no hay ira. Thank you, but nobody's sad. So I don't remove the sadness, but I uh, make that person happy. Entonces yo no alguien me dijo, yo no remuevo la tristeza de esa persona, sino lo que hago es hacer que esa persona esté feliz so happiness is positive peace is positive so keep adding not try to remove don't try to remove the fear because where there is a fear the courage meet at the same point fear and courage at the same point entonces, eh, no traten de remover cosas, sino eh, lo positivo está ahí, lo, es más bien eh, añadir algo. Eh, paz es positivo, felicidad es positivo, entonces no traten de remover el miedo, sino que si ustedes ven el miedo y el coraje, se van a encontrar en el mismo punto. Están en ese mismo nivel. If there is no fear, I never need a si no hubiera miedo, yo no, no hubiera nunca necesitado coraje. Entonces, esa es la oportunidad para poder desarrollar esa valentía dentro de mi propio ser. Donde hay incertidumbre, entonces, fe es lo que se encuentran en el mismo punto. So, entonces, cada crisis And opportunities they meet at the same point. También la crisis y las oportunidades se encuentran juntas en el mismo punto. Entonces yo ya solo no pienso en la crisis, en el miedo, en la incertidumbre. Yo solo trabajo con la courage, la fe, entonces trabajo en la fe, en la valentía y viendo a cada situación como una oportunidad para mi propio crecimiento personal Yeah. See that is why when I use the word doing something extra Extra means whatever patience I have up till now por eso es que yo les digo hacer algo extra. Por ejemplo, por el nivel de paciencia que yo he tenido siempre normalmente, ahora déjeme incrementarlo un poquito más, así tener un poquito más de paciencia conmigo y para los demás. Let me have little bit more tolerance than others. Déjeme tener un poquito más de tolerancia que los demás. Déjeme perdonar a los demás y también perdonarme al ser. Déjeme por cualquier error que yo haya cometido también lograr perdonarme a mí mismo. Start to accept myself as I am. Empezar a aceptarme a mí mismo por lo que yo soy. Déjeme volver a lo básico. En realidad, ¿qué es lo que yo necesito en mi vida? Yo no necesito mucho. Ven, cuando uno empieza a sentirse feliz, a sentirse contento, automáticamente un uno empieza a usar menos, porque uno, ya las necesidades cuando está feliz ya no, no son tantas. Give your share to other people. Y dele su parte a otras personas. Eso significa que yo estoy consumiendo menos que las otras personas. So, then I a with the y entonces tengo una cuenta positiva con las personas. También usando el mínimo de la naturaleza y dar el máximo. Como poner menos en el cuerpo, gastar menos en el cuerpo, pero hacer tantas cosas buenas con mi cuerpo. Y entonces también es eh, tomar poquito la naturaleza, pero darle extra, darle muchísimo más. Eso significa ponerle poquito a mi cuerpo, pero dar muchísimo más para los demás, eh, con mi cuerpo. Y una buena acción es aplicar la espiritualidad en mi vida entonces that action valuable. entonces espiritualidad es poner amor alegría felicidad en, en cada una de mis acciones y entonces así estoy aplicando la buena acción la espiritualidad en, en en la vida de los demás. No Así que nunca tengan miedo de ser una buena persona. Sí, está diciendo, sí, María, que hay personas de muchos otros que países, están diciendo, gracias, eres, maravilloso, eres maravilloso. Una persona muy inspiradora. Entonces tenemos personas de Argentina, de Perú, de, de, de, de Costa Rica, de, Costa Rica, de, de Arlington, Arlington diferentes, diferentes, diferentes personas. Y uno de ellos, ellos, ellos está diciendo que ella le gusta lo que dijiste. Y ella dijo que esta, esta frase, no no frase no loches, que si no hay barro, no hay flor de loto De lo que dijiste Entonces hermano Ram, muchas gracias Y es posible que Nos conduzcas a un momento de meditación Entonces quiero compartir Que cuando lo hacemos la próxima vez Voy a hablar sobre ¿Ves este programa? Que es 7 millones de actos de bienes Entonces la próxima vez Cuando llegamos, podrás ver también quería compartirles eh, que de, eh, la próxima vez que podamos encontrarnos también quería compartirles de este programa hay una página web que se llama 7000 mil millones de bueno está en inglés es 7 seven billions eh, acts of goodness que serían 7 millones de actos de bondad. Eh, 7 mil millones de actos de bondad. Entonces, eh, eh, cómo hacer la próxima vez que quiero hablarles de cómo en tiempos de, de crisis uno puede hacer acciones de bondad. Okay. We, we, okay. We, we, yeah. so, wonderful. Sí, Entonces vamos a poner la página web okay. that at present time being good to each other that will be, all will be able to get out of this crisis. With joy and, uh, we'll, we'll become more fearless. Entonces la cosa principal que quiero decirles es que sean buenos unos con otros, así podemos todos eh, salir de esta, cantando con alegría de, de atravesar esta crisis lo mejor posible. Oh, thank you. Okay. Oh, Shanti, thank you. Todos nos sentamos. confortablemente sin pensar acerca de nada externo circunstancias o situaciones he recibido esta oportunidad a través de esta crisis yo no puedo salir, pero puedo ir hacia adentro. Empiezo un viaje. Un viaje hacia mi propio interior. Quiero encontrarme a mi propio ser. Es un viaje hacia mi propio ser para lograr entrar en contacto con mi ser sentir al ser conocer al ser y así voy más y más profundo dentro de mi ser No pienso acerca de ningún problema ni situación. Yo supero todas mis debilidades. Y me mantengo yendo cada vez más profundo. Y mientras voy más profundo, me empiezo a sentir liviano. Empiezo a sentirme confortable y siento el todo mi ser. En el núcleo del ADN, y al ser hijo de Dios, tengo el ADN de Dios en el justo. Y justo en el centro de este ADN hay tanto amor, tanta paz, hay tanta alegría, hay tanta bondad, hay tanta compasión. Este soy yo en el núcleo. Tengo que reconocer mi ADN. Estoy sintiendo ese ADN. Tengo miedo hasta de mi amor. Mi amor es débil. Vulnerable. Y está escondido profundo dentro de mí. No soy capaz de sacarlo. Pensando que la gente puede tomar ventaja de eso, aprovecharse. Pero en este tiempo de crisis, Quiero trae sacar esto, quiero sacar el amor, emerger la compasión, emerger la bondad y quiero esparcirla hacia todo el mundo. pero siento que es débil. Así poco a poco traigo todas mis cualidades y ofrezco todas mis cualidades tales como son. En el Dios en que yo creo. Dios me acepta a mí tal y como soy. Dios acepta todas mis cualidades tal y como ellas son. Y llena estas cualidades con sabiduría. Y así empiezo a saber ¿Cómo usarlas y cuándo usarlas? ¿Cómo puedo yo aplicar esas cualidades? Y también Dios llena esas cualidades con el poder divino. Y así esas cualidades ya no son débiles. Esas cualidades no son mis debilidades, sino que se vuelven mi fortaleza. El amor se vuelve mi fortaleza. El amor ya no es vulnerable. Y así el amor se vuelve una energía dinámica. Saben, el amor puede mover montañas. El amor puede derretir piedra. Y así en este tiempo de crisis... Déjame derretir el corazón de las personas y mostrarles la naturaleza humana, nuestra bondad y felicidad y compasión. Podemos compartirlas unos con otros. Y podemos salir de esa crisis victoriosos om shanti. om shanti om shanti brother Ram, om shanti, Ram. Om shanti, mm. thank you <laughs> gracias <laughs> Okay brother Ram, thank you very much. And we hope to have another talk Entonces esperamos volver a tener una charla con usted pronto. Ahí les avisamos a ustedes. Muchas gracias por tenerme. Y estoy espera ansioso de poder volver a estar con ustedes otra vez. Buenas noches.